Cuando dejamos a Cougir Casse y Cougir Beers, el liso apestoso compañero estaban rescatando a Floyd de una curiosa muchezumbre que odiaba todos sus bromas. Los Ron Rizers estaban tratando de arreglar la cabeza de Krusty y Rust que por accidente le pusieron al revés en otro episodio. Les enseñaré lo que les pasa a los que ponen mi cabeza al revés. Cálmese no es, es necesaria la violencia señor Krust. Esperen, estoy seguro que podemos hacer alguna de Claro, no necesitan irritarse. Aquí todos somos adultos civilizados, a excepción de Clint. Aún con vida no gracias a ti, Orongo. No puedo creerlo. ¿Cuántas veces tengo que matarlos a ustedes antes de que se vayan al infierno? Yo nunca tengo miedo. ¿Qué es eso? Analiza la impresión. Esto será la más difícil. Coger bien. Mira, eres una cobarde. ¿Has visto a una vaquera humana? Oh. Tu fin ha llegado, Tasi. Necesito un pastel de como la digna orden de alas de pollo. Ahora estás muerta, Tasi. Buen viaje Kasei, la perdedora. No cuentes con eso Urongo, podré con los tiburones. Vaya. Así que es una verdadera sorpresa. Es así como terminará Koufir de devoradas por los tiburones en una tina de baño, será una vergüenza. Pero la única forma de saberlo es contratando a un asiluino, moviéndonos la próxima semana en el mundo submarino de Koufir Kasei, la peor del oeste. «Hay un doctor en la casa».